...y cuando ellos se alzaban... ...se alzaban con ellos... ...porque el espíritu de los seres vivientes... ...estaba en ellas... ...estaban... ...encima... ...de estas ruedas. Y hemos, hemos visto... ...que les dice... ...que rueden... ...y ruedan... ...el espíritu de los seres vivientes... ...estaba en ellas... ...las mandaban. Entonces la gloria de Jehová... ...se elevó de encima del umbral de la casa... ...y se puso sobre los querubines... ...y alzando los querubines sus alas...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 Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Si recordáis donde estaba el Arca de la Alianza, en esos pasillos, se encontraron también una piedra donde había imagen de un querubín. ¿Lo recordáis? Donde se veía una forma parecida a lo que él describe. Eran los guardas.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 Vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaréis, sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré.